¿En ¿Dónde está Killer Bean? ¿Killer Bean, y Bing y Bean, y Bean, y Bean, Bean, Bean, Espera. ¿Quién eres? Seres. Déjame decirlo en un acento que entiendas. Oh.